Analog nightmare. En el verano de 1995, un grupo de adolescentes se reunieron en una vieja mansión abandonada a las afueras de la ciudad. Su pasión eran los fenómenos paranormales y esperaban encontrar la grabación que los hiciese famosos. Así que aquella tarde, se llevaron todo su equipo, incluyendo, por supuesto, sus cámaras de vídeo, y cintas para varias horas de investigación. Mientras exploraban la oscura y decrépita mansión Stanford, fueron asaltados por sus tan ansiados fenómenos paranormales. De cuando en cuando escuchaban voces que, aunque cercanas, parecían provenir de todas partes y de ningún sitio a la vez, y observaron extrañas sombras moviéndose por las paredes. Uno de los miembros del grupo decidió romper el hielo y bromeó diciendo que el lugar donde se encontraban era igual que las casas embrujadas que salían en las películas de terror japonesas. Pero los demás no le vieron la gracia, pues estaban aterrados. Durante su exploración encontraron un viejo vídeo VHS junto a una extraña y aparentemente vieja colección de cintas. Llevados por la curiosidad, pusieron una de ellas, y lo que vieron los dejó helados. La cinta estaba llena de imágenes de monstruos, criaturas grotescas y de otro mundo, que parecían desafiar toda lógica. Los chicos no podían creer lo que estaban viendo. Al fin habían encontrado una evidencia sólida de que la mansión estaba, o había estado, ciertamente embrujada. Pero esto solo fue el inicio de su pesadilla, pues a medida que avanzaba la noche, los fenómenos paranormales en la mansión se volvían cada vez más intensos. Los monstruos de las cintas parecían cobrar vida, acechando a nuestros héroes por cada uno de los oscuros pasillos de la mansión. El grupo intentó huir, pero los monstruos eran implacables. Estaban atrapados. Y parecía que no había escape. Fue entonces cuando una de las chicas recordó un antiguo hechizo que había visto en un programa de principios de los 90. El grupo se reunió y comenzó a recitar el hechizo. Y de repente una luz brillante llenó la habitación y los monstruos desaparecieron. El grupo salió de la mansión, aterrados, pero vivos, mientras veían un nuevo amanecer. Los adolescentes se dieron cuenta de que habían capturado algo verdaderamente extraordinario. Habían visto monstruos reales, escuchado fantasmas y presenciado lo inexplicable. Todo capturado con sus cámaras. Unas grabaciones que guardarían durante el resto de sus vidas. Pero también sabían... Que no deberían volver nunca más a la mansión Stanford, pues no sabían qué podrían encontrar la próxima vez.